Nos estamos preparando para el 30 de julio. Lógicamente, también estamos cambiando de casa. Y usted dirá, maestro, a esta altura, ¿vos te mudas? Y, y quiero mudarme antes de irme, ¿no? Lógico. Quiero hacer muchas cosas antes de irme. Ustedes dirán muchas cosas. Sí, muchas. Tengo proyectado muchas cosas. Estoy escribiendo un libro, te lo estoy terminando y quiero escribir otro. Es una locura. No quiero aflojar el mañana. ¿eh? Lo quiero agarrar. Yo digo, bueno, y este libro lo voy, a, lo voy a estirar mucho más tiempo. Si no es capaz que lo termino y me voy. No, lo voy a estirar. Lo voy a estirar. Entonces quiere decir que uno tiene que hacer proyectos largos, largos, siempre largos, siempre largos, háganlos largos, no hagan un cortito, no hagan sueños que pueden hacerlo para mañana, no sirve eso. Proyectos largos, proyectos largos, una mujer para siempre, un hombre para siempre, vidas lindas, hijos, nietos, muchas más cosas, proyecten, proyecten. Proyecto. es lindo la proyección de la familia como es lindo también proyección espiritual vamos a aprender a hacer una meditación para luchar para que el mañana exista el mañana esté proyectar todos los días lo que voy a hacer mañana Acuérdense en de noche, acostarse, que mañana tengo que hacer tal cosa. Acuéstense y se levantan mañana. Acuéstense con esa meditación del mañana, se van a levantar con el mañana. Y si no, piensen para pasado mañana, para el mes que viene, para el año que viene, y proyectan algo grande para dentro de un año. Prendan una vela como si fuera un aniversario, y diga yo tengo un deseo de tal cosa, un deseo maravilloso, no sé, no sé si se va a cumplir este año, se puede capaz que se me cumple el año que viene, pero si se me cumple el año que viene, que se cumpla, lo voy a luchar, lo voy a luchar, metas, metas, un mañana, habish, habish, habish para un mañana largo. Y fructífero y hermoso. De noche, antes de acostarse, antes de acostarse. Ustedes háganlo cuando, cuando se lavan las manos en el baño. Lávense las manos, dejen todo para atrás, un habish para un mañana. Y un mañana que puede ser 10 años. Si no se lo cumple, bueno. Uno dice: Sí, maestro, ¿qué te gustaría hacer? A mí, la verdad, ahora me gustaría ser ustedes dirán que es una locura, me gustaría ser ingeniero y pero puedes estudiar, lógico puedo estudiar, voy a la facultad de ingeniería y estudiar 6, 7, 8 años y me recibo de ingeniero y cuando me recibo me hago mi propia tumba, ¿por qué no? ¿por qué no? Sí, sería muy lindo o ser un buen arquitecto, más me gustaría ir a arquitectura, o sea, no... bueno entonces inscríbete en la facultad ¿Te aceptarán, maestro? Yo creo que te acepta. Vas y si no, hablas con, con la influencia que tenés, porque muchos de los que están presos, los conoces, los que estuvieron presos y los que hoy son gobernantes, los conoces, me puedes decir, no me, no me dejaría entrar a la facultad para hacer arquitectura. ¿Y qué base tiene? Bueno, empezaremos, que tiene una base de medicina, ¿No ¿le sirve? No, para arquitectura no sirve eso. Bueno, pero no importa, me gustaría hacerlo. Empiezo. Empiezo con preparatorio, con bachuta, bueno, empiezo con preparatorio, igual empiezo con liceo, no me importa. La cuestión de más años, es un proyecto más largo, más largo. Y me pregunta, maestro, ¿en qué estás? Estoy en arquitectura, estoy estudiando, para esta lectura en la vida. Y bueno, tengo un proyecto, lindo este proyecto. Ajá, ¿y quién me lo saca? Nadie, es mío. ¡Es mío! ¿Quién me lo va a sacar? ¡Es muy mío! ¿De verdad que va a ser eso? No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque estoy aburrido para hacer la obra. Estoy para otras cosas, Tengo otros proyectos que no los quiero contar, eso. Tengo otros, que son más lindos todavía que de arquitectura, pero eso los tengo, los tengo. Y cuando no los cuento es porque son importantes. Los secretos son más importantes que lo que uno cuenta. Uno, los secretos nadie lo cuenta. Lo guarda, lo guarda. Uno tiene cosas en el pasado y no los habla, ni malos ni buenos. Y la mujer te pregunta, decime, ¿tú quisiste a otra mujer tanto como a mí? No, nunca. ¿Como a vos? Jamás quise a nadie. Una gran mentira, un gran secreto, ¿no verdad? Es un secreto, un gran secreto.